país se violan las leyes y no hay consecuencia nadie dice nada por ejemplo ahora mismo los partidos políticos están violando la ley de partido y la constitución de la república ¿cómo la están violando? ya están en campaña y la ley de partido dice que es un año antes de, del año electoral, que pueden salir a hacer campaña. Ellos no están haciendo caravana, pero ¿qué pasa? Ya están saliendo a promoverse, a promoverse. Por ejemplo, doña Margarita eh, Cedeño hizo un expo publicitario que diciendo ¿por qué deben votar por ella? por todo lo que está pasando mal en el otro partido entonces se está en el partido de gobierno como ella lo hizo y como lo piensa hacer y lo mal que lo están haciendo nosotros eso es proselitismo eso es proselitismo Abel Martínez va a Nueva York a lo mismo Leónel Fernández va a Nueva York a lo mismo el presidente Luis Abinader habla del cambio que eso no se está supuesto. Con eso se está promoviendo. Mira lo que está sucediendo ahora en el cambio. Este es el cambio. Pero no tiene consecuencia. Además, quieren, hablan de que quieren limpiar la política. Leonel, por ejemplo, dice que su partido estará blindado para el narcotráfico. Pero ¿cómo puede garantizar eso? Él se fue a Nueva York a hacer proselitismo. No me diga a nadie y no y a pedir porque lo dijo, ¿no? Porque eh, el que quiera da 20 dólares, da, da 20, el que quiera da 15, da 15, le queda 5, da 5. O sea, que está pidiendo. No me diga a nadie que si a alguien se le aparece con 20 mil dólares él lo va a rechazar. En Nueva York. Imagínese usted. Abel Martínez, del PLD, también fue a recaudar fondos en una cena, o varias cenas, porque tuvo en varios estados. Ahorita, cogen mal para allá también, y hablan de que quieren un tope en, la, en los gastos de campaña. Pero es imposible. Si reciben dinero en efectivo, ¿cómo pueden...? Eh, ¿cómo pueden controlar eso? ¿cómo pueden fiscalizar eso? si a Leonel por allá le dieron 100 mil dólares, ¿quién lo sabe? y cuando salgan a repartir porque eso es lo que aquí se hace repartir dinero haciendo proselitismo ¿quién puede controlar eso? o sea que es un disparate de que, que es un tope y por eso es que el dinero del narcotráfico se cuela en la en la campaña electoral, en los partidos, y ellos no los rechazan. Cualquiera que quiere congraciarse con cualquiera de estos candidatos, porque ellos no le dan a los lo que no tienen posibilidad, ellos le dan, ¿eh? ponen huevo en las canastas que pueden resultar ganadoras. Como aquel que pone un huevo en las canastas, si se rompe esta, estos es huevos están salvos. Entonces, si a uno de ellos, a cualquiera de ellos, le da un narcotraficante, que no va a decir que es narcotraficante, pero llevo dinero, Mira, ahí tiene esos 100 mil dólares para ayuda de su campaña, porque usted es el hombre que puede salvar el país, no va a rechazarlo, jamás vas a rechazarlo. Ni lo va a recuperar tampoco de donde tú lo sacaste, no, lo agarra. Y más, por ejemplo, en el caso de Lionel Fernández, que él fue a decir que el partido necesita dinero. No es cinco dólares ni diez dólares lo que le van a dar. Entonces, ¿cómo puede controlar, cómo puede controlar que entre dinero en el narcotráfico? Y no es uno ni el otro, son todos los que están haciendo campaña. Por ejemplo, el partido de gobierno lo está haciendo. Cuando hablan de cambio, esto porque ahora sí se ve el cambio. Quiere decir que está promoviéndose. Margarita se promovió directamente y eso está violando la constitución de la república. Y está violando la ley de partido. Pero eso no tiene consecuencia. O sea que aquí nada y nada. En un... La ley de partido, se, si fuese serio... Quedarían inhabilitados Tan pronto violan Uno de esos, de esos reglamentos Quedan inhabilitados como candidatos O sea no pueden participar Pero no Ya salieron al ruedo político Comenzando El gobierno que lo que tiene son un año Lo que tiene es un año y pico Como un año y un mes Y ya están Todos en proselitismo Recogiendo dinero Para hacer para hacer eh, campaña entonces ¿puede haber una campaña seria? no por eso es que aquí los serios no llegan, no llegan porque los serios no dan aquí es llegó fulano con la cartera llena venga para este partido a usted lo vamos a hacer diputado Señores, aquí hay diputados que dan vergüenza, que no sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de preparación, que van allí y le traen un manojo de, de, de, de papeles, los cuales ellos tienen que leer y no lo leen, aprueban así. Y muchas veces le dan la orden de que no lo lean, como en el caso de, de, del, código, del código, ahora que una comisión de senadores quería que se aprobara sin leerlo no nos ha aprobado ya porque nosotros los diputados eh, ya lo aprobamos quiero decir que hay que aprobarlo un código que no representa para nada los intereses del pueblo dominicano un código que maltrata a la mujer un código que es racista un código que no castiga la corrupción o sea que si usted se robó eh, 200 millones el código dice que con dos años también o sea hicieron uno, un amarre cuestión de que ah que sí que sigue pusimos cúmulo, de no no no ningún cúmulo hicieron un amarre que cuando viene a ver no hace un día de cárcel imagínense para el que tira ácido del diablo hay muy poca cárcel y el que le tira ácido del diablo a una indefensa mujer debe ser la pena máxima entonces, si ahora son 40 años, 40 años, porque está atentando de una manera muy mala fe contra la seguridad de esa persona. Aunque no la mate, es como si lo hubiera matado. Y muchas veces hasta mueren. Por ejemplo, ahí está esa humilde eh, joven de, de Salcedo, de Tenares. No resistió y murió. Entonces, esa gente deben de darse la pena máxima, máxima. Pero qué pasa? Los políticos jugando con, con, con el pueblo tienen ese código 20 años dando vuelta. 20 años dando vuelta el código. Así no se puede. No se cumplen las leyes. Aquí. Estamos llenos de leyes. Por ejemplo, el, el doctor Leonel Fernández dijo que su partido era el que más leyes había hecho y aprobado. ¿Pero qué pasa? Si muy Leyes que se ven muy bien, pero no las cumplen. Ahí dice él que no es necesario, dice el mismo Leonel Fernández, que no es necesario modificar la Constitución porque el artículo 170 dice... Que el Ministerio Público es independiente, eso no lo dice, lo que dice es que es autónomo, pero él dice que, dice que es independiente, pero supongamos que fuera así que fuera independiente, ¿cuándo lo respetó él? No lo respetó porque todos los procuradores fueron títeres de, de los gobiernos eh, supuestamente elegidos por el pueblo que hemos tenido. Y cuando digo supuestamente, es que el pueblo prácticamente no ha elegido a nadie después de Trujillo para acá, a Vos. Después fueron, el pueblo eligió a Juan Vos. Después fueron 12 años de imposición de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer ponía su su, su Procurador General de la República y no lo respetaba. Era lo que dijera Balaguer. Llegó Guzmán, también lo mismo, Jorge Blanco, lo mismo, hasta Danilo ahora, que Jan Alain se convirtió en una marioneta, hacer daño. Entonces, volviendo al tema original, que es que los partidos están haciendo proselitismo y que no hay un colador para el narcotráfico, porque ¿cómo? si se van a Nueva York a pedir porque a eso que van cuando llega un candidato de esto a Nueva York inmediatamente tiene su, su, su gente allá que ya le están haciendo el camino le están haciendo la, la, la campañita viene fulano, viene fulano ya tienen 10 o 12 cenas cara el cubierto para hacer Campaña. Que se dan los casos de que el gobierno vale mil dólares, porque así es, el gobierno vale mil dólares. Pero Fulano vino y le dijo al organizador: Me presento el candidato, que le tengo un, un aporte bueno. Llega el candidato, mire, él es el empresario Fulano que está, aunque sea lo que sea, tiene un supermercado como fachada, tiene una bodega como fachada, tiene una. Fallada. pero por detrás hay otra cosa, y viene y dice, mire ahí están esos 200 mil dólares por detrás ahí están esos 200 mil dólares ¿qué busca esa persona? que si ese candidato llega a la presidencia de la república que es muy posible que llegue porque no lo pone en un en un candidato que no tenga posibilidades puede hacer lo que le dé la gana y no va a caer preso Va a conseguir buenos contratos Sin ser ingeniero Aquí hay gente que sin ser ingeniero Le dan la carretera Contrato de la carretera Y viene Entonces él busca un ingeniero se, ha dado, se ve mucho eso Le dan el contrato de tal sitio Sin ser ingeniero ¿Pero por qué? Porque hicieron un gran aporte Y eso aquí tiene que cambiar Aquí hay que transparentar eso no podemos seguir así, no podemos seguir así. Bien, señores, hablando precisamente de, de estos políticos, muchos de ellos, muchos sin escrúpulos, que la cuestión es llegar.